Vale, eh, no fue buena idea girar así de golpe Vamos a ver eh... Fuck ¡Noooo! Y bueno, ya estamos aquí de regreso en otro video Y eh, bueno, esto debería de ser el tercer episodio Pero eh, hubo unos problemas Grabé el segundo episodio ...pero no me había dado cuenta que por alguna razón el micrófono no se estaba grabando... ...y pues bueno, tengo un video con nada más sonido de fondo del juego y un montón de estática... Eh, si no hubiera la estática igual y podría recuperar las imágenes y hablar encima del video... ...pero pues la estática hace que sea casi imposible, ¿no? Tendría que quitar el audio y todo y pues perdería un poco de interés el juego, pero... Ah, había hecho muchos avances, como ven eh, ya no estoy en la nave chiquita, en la atmosférica, ya estoy en una nave más grande. Esta es mi pequeña cabina de mandos de mi nave, eh, ¿cómo decirle? Mi nave nodriza, por decirlo de alguna manera. Es una nave bastantita, bastantita grande, sí, bastante grande. Eh, tenemos aquí un super mega reactor, tenemos eh, una pequeña torreta interna que de hecho eh, no tiene balas. Vale, necesito ponerle balas Tenemos aquí nuestro puesto de mando Tenemos dos sillas extras por cualquier cosa Giroscopios, esos pequeños displays Que los mostraré un poquito más adelante Tenemos aquí el super mega reactor Para poder funcionar Tenemos aquí un tanque de hidrógeno gigantesco Tenemos de este lado tanques de oxígeno Generador de oxígeno, baterías eh, la, Todas las interconexiones que necesitamos Para conectar todo junto eh, Aquí tenemos una pequeña puerta el timer que no me dio cuenta que que sonaba Ahí tenemos el timer el bloque programable para controlar los displays <coughs> un tercer giroscopio aquí tenemos eh, un reactor pequeño para cuando nada más estamos utilizando eh, la refinería y todo eso y que las celdas solares no nos den la energía suficiente Aquí tenemos el ensamblador y la refinería con los módulos de eficiencia conectados. Para que vayan más rápido, para que consuman menos energía y para que produzcan <coughs> mejor. Ya que, por ejemplo, los lingotes de metal. Eh, necesitamos dos menas de, lingote para no, dos menas de metal para generar un lingote. Y con los módulos de eficiencia eh, hacemos una mena por un lingote. Entonces, ahí no perdemos materiales. Vale, lo de aquí atrás. Estos son unas son eh, super mega puertas de garaje. Que eh, puse de esta manera. Cuatro de ese lado. Cuatro de este lado. Una y una. Para poder eh, sellar la parte de aquí del centro que me hacía falta. Esto es para poder sacar nuestro pequeño vehículo. Este vehículo es un vehículo minero. Pero no eh, hice más que nada para poder minar hielo. Ya que eh, la nave que tenemos arriba. Que ahorita la muestro. Eh, también puede minar hielo, pero eh, llega a cierta cantidad que no puede moverse. Eh, le cuesta mucho elevarse y la, todo ese aspecto, no, le cuesta mucho girar y todo. Y este vehículo, al ser un vehículo terrestre, puede cargar muchísima más cantidad de peso. Aquí tenemos nuestro pequeño dis este display, nuestro pequeño panel solar con un pequeño motor para ajustarlo dependiendo el sol, que bueno, ahorita es noche y no se va a ocupar mucho. Aquí tenemos nuestro pequeño taladro con un montón de eh, extensiones y con pistones para poder hacer un hoyo eh, lo bastante profundo para sacar bastante hielo. De hecho, acabo de llenar este tanque y aún tenemos 72k de hielo, que nos daría yo creo para una mitad de tanque. Aquí en nuestros displays tenemos eh, la capacidad del tanque de hidrógeno, la de oxígeno, <coughs> cuanto uranio urano. urano, urano uranio, tenemos eh, como están las granjas de oxígeno que ahorita no está generando oxígeno porque no hay sol, y el estado de las baterías, de este lado tenemos un poquito más avanzado todo lo de las baterías, la corriente máxima la entrada máxima que tienen, la energía almacenada que traen, la entrada de corriente y todo este tipo de cosas, aquí tenemos eh, el panel solar el, bueno, los dos paneles solares lo que tenemos es la corriente máxima de entrada y de salida, pero como digo, es de noche, así que estos no van a estar funcionando. Y aquí atrás tenemos eh, repetido lo que es el tanque de oxígeno y el tanque de hidrógeno. Para más o menos ir viendo cuánto nos quedan los tanques. Y aquí tenemos eh, los lingotes que tenemos en inventario. ¿no? Grava 2.3, hierro 31.3. Eh, de oro tenemos 203, nada más no tenemos casi nada de oro. Tenemos mucho silicón. <coughs> lo podemos ver aquí en la barrita o aquí en los números de cantidad máxima no y bueno es lo que tenemos en displays para esos displays se utiliza este pequeño bloque programable que se utiliza este código para poder hacer que todo funcione que es un código que encontramos en la workshop está el normal está en español y en otros idiomas eso si se necesita se puede ver un poco más adelante pero eh, con descargárselo y usar unos cuantos comandos podemos visualizar todo lo que necesitamos aquí esa es la nave por dentro, vamos a ver la nave por fuera. <coughs> Esta sería nuestra pequeña nave por fuera. Tenemos aquí la parte de enfrente, me gustó mucho cómo quedó. Me gustaría que todo lo que están de negro fuera de vidrio, pero es un poco complicado poner todo el vidrio. Eh, tenemos seis turbinas atmosféricas para que no hagan ningún problema al, a, a la hora de aterrizar o despegar. Eh, porque eso puede cargar muchísimo material, así que igual y si lo lleno puede que le cueste un poco de trabajo, ¿no? pero con 6 turbinas es más que suficiente, para movernos tenemos acá atrás dos turbinas de hidrógeno, las más grandes que pudimos colocar, y en el lado tenemos 4 y 4, y enfrente tenemos 5 para poder frenar, esto eh, ya había hecho una prueba, las primeras dos veces no voló, hasta la tercera pudimos hacerla eh, que se levara. Pero ya es completamente funcional, el único problema es que creo que voy a tener que cambiar el tanque de hidrógeno ahí dentro, moverlo un poquito y ver si puedo introducir dos tanques. Porque si nos ponemos en la parte de aquí, encendemos los, las turbinas de hidrógeno, ahí está, y nos fijamos en la barra de hidrógeno a la hora de que activamos las turbinas traseras, comienza a bajar, y comienza a bajar bastante rápido. Eh, vamos a pagarlas, no quiero gastar tanto Entonces, bueno, hielo tenemos para producir Bueno, yo creo que puedo meter hielo suficiente como para llenar dos tanques Pero eh, sí me gustaría poder tener más hidrógeno almacenado Porque la luna está está un poco retirada Entonces hay que ir, hay que frenar, <coughs> hay que explorar y hay que regresar entonces, eh, no me gustaría quedarme a la mitad de, de, del espacio, ¿no? Que de hecho, si en la luna encontramos platino, podríamos construir al menos una turbina eh, de las de espacio que ya no necesitan hidrógeno. Porque todas estas es de hidrógeno uh, eh, necesitan tener todas estas conexiones para ser alimentadas por hidrógeno. Y eso hace que la nave, eh, no sé... No, no me termina de convencer el aspecto de la nave con las turbinas de hidrógeno Ok, corriente máxima, paneles solares, baterías, bien Entramos, vamos a un ajuste Esto no, vamos a bloquear esto que si no se nos va de bares Modo 2, bajamos los paneles solares Pero antes de bajarlos hay que alinearlos Esto así y este al lado contrario. Aquí. Ahí, perfecto. Lo bajamos. <coughs> Muy bien, revisamos. No, eh, no se ven motores dañados. Eh, esto tenía que ser de otra manera. Perfecto Muy bien, muy bien Vamos a mover esto Así, ah, para que agarren Bastante luz y no nos moleste mucho Muy bien, motores, parece bien, no tenemos nada atascado Bien, empezamos Encendemos rector grande, apagamos rector pequeño, nada, no, lo dejamos encendido Entramos en modo, activamos turbinas Vamos a activar propulsores y a despegar vale vale vale vale vale vamos a quitar que nos afecte la gravedad bien, ¿dónde está la luna? está hacia ella bien, a ver aquí viene lo interesante vamos a alinearnos un poco más así ahí está y aquí vamos aumentando potencia de los propulsores. Potencia máxima alcanzada. Vamos a empezar a subir poco a poco. Apuntamos hacia la luna. ¿Cómo va lo, el tanque de hidrógeno? Vale, tenemos 62% todavía. Vale, bien. Y hemos avanzado a 7000 metros. Velocidad máxima. Eh, las granjas de oxígeno están al 8%, uranio ha bajado 0.1, vamos bien Baterías 99.9, paneles solares produciendo 112 y 88 Tenemos un extra de 48.3 Vale, vale, y hubo un pequeño bajón, tengo una notificación Vale, eh, vamos a salvar el mundo Vale, Unimos potencia. Vamos a bajar, vamos a bajar, vamos a bajar. Listo, llegamos. A ver, a ver, a ver. Está bien. Vamos a apagar esto. Muy bien. Vemos ah... esto, apagamos esto. Vamos a entrar aquí. Todo bien. Y aquí. ¡Oh! Vale, y se ve ese jalón. Uhuh. ¡Vale! ¡Wow! ¡La tierra! ¡Wow! ¡Se ve muy genial! Entonces, si yo abro esto... <coughs> vale. Marca fuga y ende. No utiliza oxígeno. A ver, el tanque de hidrógeno casi se llena de nuevo. Tanque de oxígeno al 100%. 93K. Perfecto. Vamos a ver si nuestro vehículo lunar funciona. Vamos a desbloquear esto. Uh, se volvió a bloquear Muy bien Entramos aquí Anclaje Desbloquear Y vale, hostia No, me volvió a bloquear Vale, a ver, eh Anclaje, desbloquear Y apagar Vamos para atrás uh, Ah, no desbloqueó. Desbloquear y apagar. Que se va mi nave. Vamos a ver, vamos a ver. Fuck, fuck, fuck, fuck, fuck. fuck. Vale, lento y contento. Lento y contento. ¡Perfecto! Vamos a ver eh, Parking Inventario Panel de control Llantas Fricción al máximo Vale, sí, se mueve bien se ¡Oh! ¡No! Vale, eh, no fue buena idea girar así de golpe. Vamos a ver. Eh. ¡Fuck! ¡No! ¡Estamos en la deriva! mayday de, mayday de, mayday ya. Vale. Así que nada, espero que les haya gustado, nos veremos en otro episodio, un episodio espero que sea un poco más interesante, voy a ver si construyo o adelanto un poco lo que viene siendo la construcción de la base, para que no sea tan eh, pesado, lástima que perdimos la grabación de la construcción de la nave, pero a ver qué podemos hacer, vamos a hacer una interconexión tal vez este, por la puerta para llegar a la nave o no sé. Veré qué es lo que me ocurre, así que nada, nos vemos hasta la siguiente, adiós.